gente? Bienvenidos. Estamos en León, Guanajuato. Venimos a una fábrica de químicos abandonada. Pero antes de iniciar esta exploración paranormal, pues ha venido nuestro amigo que dice que hace huijas aquí en León, Guanajuato. No te dedicas hacer huijas. Ah, oh, a ver, muestra la huija. Esta es la que te traigo de obsequio. No, gracias. Sí, no ch... ¿Ahorita has jugado a la huija? Sí. Ya no la he jugado, pero sí la jugué mucho. Por eso me dio por, por hacerla. Por hacer, ¿no? Mi hermano. No, Muchas gracias por no, venir no, y por, por el obsequio. Gracias. Dalí Artesanía. Dalí artesanía. artesanía. Y vamos a iniciar esta exploración paranormal. Pablo, un gustazo. Igualmente. Gracias por acompañarnos esta noche. Nada. Gracias por, por venir, chicos. Gracias por el apoyo. Claro, claro. Gracias por la hermandad. Gracias claro, claro. Nos va a acompañar esta noche acompañado. también Yacaira. Sí, sí, sí. Yo digo Yacaira. Ella es de León, Guanajuato. Nos está dando el tour por acá también. Entonces va a estar dentro de esta exploración paranormal. ¿Has hecho alguna vez este tipo de cosas? No. ¿Es tu primera vez? Vamos acompañados de Omar Cruz, que es el experto en las exploraciones paranormales. Omar, mil gracias por invitarme. No, al contrario. Bienvenidos a esta... Gran Exploración es una locación triple A, me refiero a que es peligrosa en todos los aspectos. Puede haber vivos y muertos. Y muertos. Se va a poner bueno esto. Pero antes de empezar, quiero agradecerle a mis compañeros, que claro, vengan no, un poquito no, no. acá, por favor. Quiero agradecerles porque acudieron al llamado que hice en Facebook sobre que nos acompañaran para pues, cuidarnos. Porque este lugar está completamente abandonado, está solo. Así que gracias chicos por acompañarnos. ¿Tienen algún nombre de este club? Black Dragons, León Guanajuato. Black Dragons, León Guanajuato. Nos van a estar cuidando las espaldas. Se van a quedar aquí mientras exploramos todo este recinto. Así que les agradecemos, Black Dragon. Gracias por Gracias estar acá. Vamos a empezar esta exploración. Gracias, chicos. Gracias, pues vamos a entrar a este lugar, este lugar es conocido por haber cerrado, de hecho tuvo una multa, una multa fuerte por, por unos residuos, por un proceso que llevaban en este lugar. Fue cerrado, no sabemos si, si por ese motivo, pero cerró. Lo malo es que dejaron tal y como estaban trabajando las cosas, dejaron residuos y hay montañas de residuos. Gracias, nos vemos en un rato. Vamos a empezar con esta bodega. Todo aquí es peligroso, ¿eh? Tengan cuidado, no tocar nada de esta manera. ¡Wow! Todo esto es material. ¿Esto es material radiactivo. No, es radioactivo por sí tóxico. Y no tocarlo, no tocar nada. Aquí, en esa parte, cuando vine, un amigo estaba de aquel lado. Yo estaba aquí y otro amigo se había ido por una entrada que de qué lado. Y llegamos los dos juntos, los tres juntos allá, y no había absolutamente forma de que hubiera vivo. Entonces, vamos a encontrar también una actividad paranormal en este lugar. Esto también, no toque Gracias. absolutamente nada. Ok. Espera, como no quitarlo. No, como montañitas, ¿verdad?, que en la tierra Abuelo, no sé si, si es lo que me dijeron, que había valores, ¿no? ¿eh? tapado está tapado. Se está tapado. Hay que tener más como Todo un mecanismo completo. Especialmente por este tipo de cosas. Sí. Este hoyo te lleva 3, 4 metros hasta abajo. No, no son como 7 metros. Seguro. Sí, está bien. ¿Son ¿Sí? igual de ¿Tienen producto? Sí, sí mira, quiero, están llenos. Quiero que vean. Esta es una viuda negra. Esta sí puede matar a una persona. Ahí está. Ah, oh, sí. Sí. Uy, qué bonito. Esa es una viuda negra. Qué hermosa está uh -huh. si, si llega a picarnos a mordernos si sí puede matar a una persona entonces nos vamos a ir por allí porque esa agua no la tengo confianza. No, tengo que cuidar de nada. Esto está profundo, ¿no? Uh -huh. mira qué color tiene, ¿no? Que si puede Sí, mira. la negra y la araña de Cuadro, que es la violinista. Cualquiera de las dos nos mata. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasó? No sé qué será, esto ya no era llamaba la química, yo pienso que esta era hacían suelas aquí como algo de caucho no de plástico sí, sí. Sí. pero tenemos que regresar por ahí no uh -huh. escucharon sí. ruidos ahí no cifraron primero si sí, sí, ya después se puso algo sí. aquí vamos a tener muy sujos de los... Aquí vayan se meutralizando okay. ah, pues. ahorita van a ver por dónde vamos a tener que pasar aquí la mejor salida Hacia allá, Esta es la carretera. Ajá. Hacia allá. Todo derecho, si pasa algo, todo, todo derecho. derecho. Todo derecho. Buscarla mejor. No, no hay río, río, no hay sangre, nada. Algo. Todo derecho. Si alguien necesita algo, luz, si alguien está incómodo porque estemos aquí, que nos lo haga saber. Solo necesita hablar. ¿Quién está aquí? ¿Quién está en este lugar? ¿Quién está en este lugar? Toma de mi energía para poder comunicarte con nosotros. Acércate. Necesitas esas estaciones, háblanos, acércate. Necesitas acercarte para poder escucharte. Acércate. Ahí va. Ahí va, ahí va. Acércate, ¿quién eres? Solo ha hablado una sola vez a alguien, una mujer, y dijo algo así de, de yo, yo, cuando dije quién eres. Pero no, déjame, una araña que aquí. Normalmente tenemos buena respuesta cuando le hablan mujeres. ¿Quieres intentarlo? Bueno. Puedes preguntar lo que tú quieras de ellas, ¿eh? Se, se oyó una mujer. Sí, Entonces a lo mejor contigo. Puedo tener más empatía Exactamente. Estamos aquí y queremos saber. ¿En qué podemos ayudarte? ¿Cómo te llamas? ¿Escuchaste la voz? Sí. Es una mujer. Okay. Vamos a tener buenas respuestas, dos son. ¿Estás aquí? Sí, sí. ¿Cerca de nosotros? ¿Estás bien? ¿Te sientes tranquila? Repítela, ¿te sientes tranquila? ¿Te sientes tranquila? ¿Te sientes cómoda de que estemos aquí? ¿Te sientes cómoda con nuestra presencia? eres tú ¿por qué nos conoces? ¿a quién te refieres? Acércate más, ven. Pico algo ahí. Ajá. Pico algo ahí, no lo entendí, pero. Acércate y habla con Yachira. específico que digan Yo quiero saber que... si está aquí. ¿Estás aquí? No oh, cabrón. ¿Yo? ¿También viste? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Ajá. ¿Algo ahí? Sí. ¿Cuál es que... hay? ver el nombre de la idea de que hay algo? ¿no? brilló algo y después se movió a A ver, chequen si hay algo que pueda brillar. con Aguas con las arañas. ¿No hay nada? Ok. Sigamos con la sesión. Ah, puede ser algo que brilla. ¿Pero por qué se movió? Está vale. bien bonito No, pero ¿sabes cuál es más grande aquella? La has alumbrado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, hola, ¿qué pasó? Nos están hablando. ahí, cuando te acercas al tren, en la ventana de arriba te voy a ir. ¿O esta o esta? Hola, vale, hermano. ¿Esta? esa o esa? Gracias, Tacho, gracias. para atrás? Mira, eso ahí gente estamos explorando una fábrica al parecer como de plásticos eh, notamos que todo el piso está lleno de de suelas todos estos eran zapatos claro estamos en Guanajuato y pues es claro que aquí hay muchas fábricas sobre este material estás poniendo la pistola de calor si sí. quieres checarla Sí. Estamos en la parte final de esta fábrica. Sí. Es la última pared, ¿no? Digamos. Sí, es la última, ya. ¿no? Sí. De hecho, por allá había otra construcción atrás, pero... ya no pasamos porque una vez que venimos... hay una entrada que la van a ver acá, y que si alumbra desde atrás, hay una construcción. Como unos 100 metros más atrás, pero la verdad ya no. Ya, ya dijimos que ya era mucho. Sí, complicado. ya es bastante. Toda esta área que vemos como pues de habitaciones, casas, no entramos porque la maleza está muy grande y está llena de arañas. Nos podemos enredar con alguna araña de jardín. Nos pueden sacar ronchas pero no pasa nada. Pero lo que tememos es a que nos pueda aparecer por ahí una araña viuda negra, una violinista que como ya vimos pues sí hay eh, es muy peligroso muy peligroso este tipo de arañas la verdad el lugar eh, es muy grande es muy oscuro Está completamente destruido. Las construcciones están derrumbadas. Hay plástico por todos lados, suelas. Era una fábrica, una empresa. Un terreno muy grande, lleno de infraestructura. Que quedó completamente abandonado. Vamos con este Gracias. Vamos con este tubo. Sí, gracias. Podemos ir a esos. A, a, a esos contenedores? Sí. ¿Viste luces? Sí. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Viste luces? Sí. Ahí vivos. Vi una lámpara allí, la vi de reoja. Hay vivos aquí. Hay vivos aquí, mira. ¿Hay una luz? Sí. ¿eh? Por aquí fue bien clarita, ¿eh? Ese lugar ya pasamos, ¿verdad? O no. Sí, ya. Este, llegamos hasta allí y de aquí nos venimos así. Sí, este lugar no hemos ido, ¿verdad? No. De hecho, allá es donde me intoxiqué. Ahí te intoxicaste. Allá atrás, sí, porque entramos en un cuarto que tenía... Sí, pero ¿sabes lo, lo más extraño? Que cuando entraste tú, es cuando despidió el olor. ¿Sí, verdad? Sí, porque sí. no estaba ese aroma. se escucha, escucha en... algo. Como vidrio. Están pisando. Ajá. Como si patearan la botella. ¿Lo escuchaste? Sí, clarito. Acá. La ahí exacto, exacto ahí. Sí. Aquí. Por ahí donde mira la luz la vimos aquí sí. y se escucharon o sea, aquí exacto es como por el mismo rumbo por el rumbo, mismo ¿no? lado ahí está atrás ya se, ya, se acabó, ya se acabó ya se acabó ¿verdad? mira mira veo como pues vamos aquí por allá checamos si nos quitamos esa duro pero dice que está cerca la los desechos radioactivos, ¿no? Entonces pues es que es la orilla de la... No, aparte si hay vivos, ¿para qué le buscamos? Ahí venimos con ella. Si fuéramos este, los cuatro así, no habría bronca, no, me, no tendría bronca. Ahí se escucha, ¿eh? se escucha. Sí, vamos, a, vamos a ver, vamos, vamos dos. no, sí. ven, no ven. Lo escucha muy raro. Sí. Se escucha como sí. si alguien estuviera haciendo... Es que yo me estaba... Sí, sí, sí, está como alterado, ¿no? ¿Más le están hablando ustedes? No, estamos hablando... estamos hablando, pero dice nosotros usted aquí yo ya con alguien para allá. Se escucha como que si estuviera preocupado. Mujer, sí. Exactamente. preocupada. Sí. Preocupada. Preocupada. Hola. A ver, vamos a quitarnos la duda. Nacho, háblanos desde allá, Habla desde allá, grítanos a, a, a algo para saber si es más cerca del sonido o más lejos. No, pero se escucha lejísimo. Lo que escuchamos fue... Aquí. Fue más aquí, en la, en la construcción de aquí. No, no, no fue, no fue. Gracias Tacho, no fueron ustedes, se está hablando una mujer preocupada. Sí, sí, sí, de hecho todos lo escuchamos es lo No, no, que no venga No, no, no venga, no venga, no, tranquilo Nada más que no fueron ustedes los que hablaron La mujer que se escuchaba más cerca Sí ¿Te parece? ¿No eso o Porque aquí fue donde se escuchó Yo, yo, sí, aquí ahí. Nada más, que se quede tacho, que se quede tacho Vamos a buscar nosotros, estamos bien A ver si volvemos a tener La y por eso se me hizo raro escuchar a una mujer en los montarrés sí es como si estuviera como angustiada diciendo sí. algo no Todas peleando a... lo mismo y sí lo mismo sí están hasta Ustedes allá. hablaron y en realidad nada que ver, o sea, se escucha la distancia hasta donde estaban, a la distancia de donde se esta conocer. Y no, nada que ver. Ya estamos saliendo, aquí empezamos el recorrido, y fue aquí, no. Aquí yo escuché en esta área, eh, pero como estábamos tan cerca de ellos, pensé incluso que habían sido, pues, ellos. Uh -huh. Pero ya nos, vimos, nos dimos cuenta que no. no. Y aparte, allá nada más estaba una chica, ¿no? sí. Sí, y no, aquí se escuchó como que estaba angustiada Como que si escucha? platicara o hablar con sí, alguien o sea, Estás hablando que esta, esta altura En realidad no ver con la conocer Aquí hay diferencia de, de metros Para poder escuchar la clave Vamos allá si quieren miren. Vean qué imagen apocalíptica De este lugar De este lugar Completamente abandonado Es una fábrica gigantesca Vean qué imagen esto no se ve en todos los lados, no se ve todos los días. Eh, Ustedes alcanzan a notar de color verde. Vamos a ir con lo mar. Están explorando esa área. Pero hay que tener cuidado aquí al pisar, porque hay bastante agua. La mayoría o mayor parte de la transmisión en este tipo de cosas nos mantenemos como callados porque... Eh, pueden haber ruidos, sí. ¿Viste? hace que se escucha su voz como si pudiera hablar bien, normal. Sí. Ahorita se escucha así. ¿Otra vez? Pero como si le taparan la boca. Ok. Entonces hay, o sea, todos la escuchamos, todos, los, todos la escuchamos, todos, todos lo escuchamos. Y se escuchaba como que estaba angustiada. Y si dices ahorita que se escucha como si estuvieran tapándole la boca, no sé, a lo mejor. Sí, porque soy yo quien le digo. Hola. Vamos a revisar el cuarto por cuarto. Sí, sabes bien. Sí, está Pero normal, a través de la mujer está bien porque realmente su voz es muy clara. Ok, vamos a revisar cuarto por cuarto de este lugar. Cuidado con este tipo de cosas porque se pueden caer, eh. Yo siento que fue en la primera área de que revisamos, por ahí la escuché yo. Acá. Ahí enfrente, sí. Ahí en ese, en esa de ahí. ¿Vamos? Pues te digo que si no, hay que, hay que terminar y vamos todos juntos, ¿no? Gente, estamos cerrando pues esta transmisión. Si regresamos al sitio de origen. Eh, ya estamos aquí con todos los chicos del grupo de motociclistas. Escuchamos una mujer, estaba como discutiendo. Pero no sabemos sí. si... No sabemos si... Pues en un principio pensamos que puede ser la gente que quedó allá. Sin embargo, pues parece que no. ¿Te vas a regresar al auto? Sí, para, que para que también ustedes estén más tranquilos. Vale. Tengo la impresión de que se llama Eva. Pregunten por Eva. Ok. Creo que ese es el nombre. No, bueno. Hasta los dos chicos. Sí. Increíble. Les agradezco a todos los que estuvieron en esa transmisión, que nos acompañaron. Tanto a la gente que vino a acompañarnos, pues por seguridad, y la que estuvo al pendiente de la transmisión. Me despido, les agradezco mucho que estén acá, ya no tengo nada de batería. Bueno chicos, les agradezco mucho que hayan estado en esta transmisión. Vamos a cerrar porque no tengo ya nada de batería. Bueno chicos, gracias por acompañarnos en esta exploración. Vamos a seguir sin la transmisión porque ya no tenemos pila. Pero, mil gracias. ¿Algo que quieran decir? Muchas gracias por la invitación. Eh, y estamos para apoyarlos cuando gusten. Aquí estamos en León, Guanajuato. Black Dragons, MC de León, Guanajuato. Black Dragons. Y un, un saludo también para Omar, que se quedó por ahí. Pero bueno, lo despedimos. Se acaba la batería. Nos vemos. Estaré subiendo más contenido de lo que surja. En los momentos que sigamos en este lugar, en mi Instagram. Así que vamos a apagar el celular y pues me despido. Gracias por estar acá. ¿En dónde? Ahí en el cuartito. Se ve como un pico que sale. ¿En serio? No. Nah. Se vuelve a meter. Este pecho nah. lo trae. Ah, sí. ¿En serio? Cuando yo me meto el cuartito sí, sí. en la ventana, ¿sabe, sabe Como que se sale. Se ve como unos tipos picos. entiendes? Uy, se escuchó un golpe fuerte, ¿no? Ahí está. ¿Qué Ahí es? Sí, sí, sí. Golpe fuerte. Sí, se escuchó algo fuerte allá. Una patrulla. ¿Sí ¿Es una patrulla? Sí. ¿Cómo sí, sabes? Qué bueno, qué bueno que le avisan. Por... Avísale que escuchamos una mujer y estábamos haciendo una exploración paranormal. Bueno, estamos... Señor, sigo grabando porque se escuchó pues, un ruido dentro de estos lugares... Silbidos y demás, ahorita ya llegó la patrulla Y pues vamos a ver Vamos a ver qué sucede la... luego luego las... las luces, las luces traía las luces ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Tú hubieras dicho que sí, había...? Sí le dije, me dije que luego pues vienen a aventar A gente sí. acá Pero pues no se van a meter acá ah, O sea, ya... fue como Ah, ok, ya se van, así ah, bueno no, Venía a ver qué onda No pasa nada O sea que ellos ya saben lo que pasa aquí Sí, sí, sí, sí, están, están conscientes de eso <risa> Ok, ¿qué fue lo que grabaron? Yeah. Ah, mira Sí, a ver. gracias, está buenísimo O sea que algo grabaron algo bueno, ya nos vamos eh, vamos Estamos en la transmisión Muchas gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias a eh? bajar el brillo? ¿Qué le, brillo? Verdad, ¿sí? le, brillo le, ¿Le bajo o le subo? Ahí, Ahí estoy, estoy bien. Ahí A ver, chequen si hay algo que... Ahí Ahí Vamos con los Gracias, Gracias Yakira. 3, Gracias, 2, Yatira. Yo creo que esa es a la lámpara, ¿no? No. Hay que ver si es un filo de luz. Yo creo que puede ser. mira, Aquí se ve un poco más claro. A ver. ¿Sí? Porque es el único que está ahí, ¿no? No sé. Pero sí se ve ahí como ¿No que se mueve algo. Brilló algo y después sí. se movió algo ahí. Porque ver, voy, si hay yo hay me regreso. Hoy sigue. Lamparé al lado derecho, lamparé al lado izquierdo, lado derecho, yo creo que sí puede ser es su lámpara, no sé. Bueno, es que empezamos a escuchar eh, chiflidos allá atrás. Sí. Por eso nos regresamos, pero pues ya no, quién sabe borrado? Sí. ¿Qué onda conmigo, güey, las escaleras? También, ¿por qué te dio miedo? ¿Qué sucedió? No sé, me dio un pánico. Y se me vino a la mente... El empujón, así. Ajá, y te empezó a dar miedo, claro, porque sentiste que te podía aventar de las carreras. Y estaba muy peligroso. Sí. No, muy peligroso. no, me dio mucho miedo. ¿Y bueno. qué crees que yo para las alturas no? No, para nada. No, no como no. que te dio vértigo. Sí, me dio algo así como que raro. Esperemos que no, no empieces con esos. No, ojalá que no. Con sí, esas bien. cosas. Sí, vámonos. Vamos sí, a ya. movernos. Ok, vámonos chicos.